Sí, sí, sí. Nuevo video en la Feria Navideña de Sevilla. ¡Vamos a disfrutarlo! Desde hasta lo alto de Sevilla. La verdad es que han limpiado todo muy bien. Nos sentimos contentos de, de poder disfrutar de esta subida. ¡Todos! Uh, ahí me acompañan ustedes a subir. le dio más rápido allá. Una aventura bastante bonita, hasta Feliz Navidad nos han deseado, muy cuidadosos y la verdad que muy muy especial grabarlo. Vamos, vamos, vamos vamos. Ambiente de feria en la ciudad de Sevilla, gastronomía, luces, navidad y una infinidad de atracciones aquí a orillas del río Guadalquivir. y lo hermoso de la vida es que aquí en Sevilla me encuentro con un paisano, un ecuatoriano él es Luis Santellán y saludos a mi familia que está en Otavalo, y para todo el público, feliz navidad que pase todo bien, y vive Ecuador por supuesto Otavalo. Y, y también por aquí feliz navidad ¿verdad? Feliz navidad y que lo pasen todos bien y este año se sale todo lo que nos ha pasado pues sigan adelante y les felicito Dios les bendiga y que sigan en el camino del Señor. Y bueno, en Sevilla yo les mando un fuerte abrazo a todos y un feliz año nuevo. Ya estamos en Navidad muy cerquita, pero un feliz año nuevo, que sigan adelante, no desmayen y en la lucha siempre vamos a estar. Seguimos en eso. <risa> <risa> La alegría de la gente en Navidad, la luz, la magia, la gastronomía que también se puede disfrutar y la verdad que es, es algo muy, muy, muy especial. Los candles burning, low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanifah, oh light from Let's have a party, we'll all dance a -a. Gather the table, we'll give you a <inaudible> <inaudible> <inaudible> Vale, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz